Bueno, este, tiene, este número tiene que ir viendo hacia nosotros, no hacia la parte de atrás. Y la vamos a meter aquí. Cualquier ¿Sí? cosa. No, está... Sí, no, este. <risa> Se no vale? ¿Está bien? Se ¿Sí? puedes meter la mano así? ¿A ver? Yo puedo primero por abajo, Sí. ¿Alguien tiene esa que más No, no, Pero, ¿por qué no más se las que yo quiero meter